Analizar con ustedes algo que hace unos días, yo dije aquí mismo con ustedes, cuando el doctor Zenén Cava anunció la asamblea que se estuvo llevando a cabo en el Colegio Médico Dominicano, yo dije aquí, creo que Modesta y aparte, fue uno de los primeros comunicadores que me hice eco de esa asamblea. Yo decía, veo con preocupación esta asamblea, la veo con mucha preocupación, porque esto puede ser el inicio como de costumbre de un plego de demandas y actividades de protesta que llevan a cabo nuestros queridos médicos, nuestros profesionales de la salud que tanto se sacrifican y tanto hacen para permitir que la población goce de buena salud, pero siempre llevan a cabo un nivel de protestas y de luchas que a veces no compartimos. Digo esto porque precisamente en el día de hoy se dio a conocer la información que el Colegio Médico Dominicano anunció que marchará hasta el Palacio Nacional mañana en protesta por el colapso del sistema público de salud. Precisamente advirtieron que tienen contemplado un plan de lucha y ahora, y ahora, aliado con la Asociación de Clínicas Privadas, miren qué interesante. El anuncio fue hecho precisamente junto al representante de la Asociación de Clínicas Privadas y Hospitales Privados Andeclin, como se conoce. Vamos a escuchar, por favor, las palabras del doctor Senén Cava en este sentido. Vamos a escucharlo, por favor. Médico dominicano, su sociedad especializada y la Asociación Nacional de Dueños de Clínicas y Hospitales Privados han convenido marchar juntos. Mañana, a partir de las 9, desde la maternidad, la Alta Gracia, el Palacio Nacional, el reclamo de una serie de reivindicaciones que hemos venido solicitando y que nos hemos dado cuenta de que no se han cumplido, se han dejado para, para que sea el olvido quien se encargue de ello. Dentro de esos reclamos son la apertura del Hospital Padre Villini y el Hospital Galvar sin patronal, sin voluntariado. Eh, en contra de los incumplimientos que han las ARS, de los acuerdos que se han arribado, en contra del incumplimiento de los decretos 121-127-21 eh, y 353-21 sobre pensiones, para que el gobierno de una vez por todas atienda el reclamo de nombrar más de 2.000 médicos, abrir concursos para nuevas plazas, etc. Etcétera, etcétera. Terminamos de anunciar que estamos apoyando al Colegio Médico de una manera incondicional, como lo hemos hecho en oportunidades anteriores, porque estamos luchando por un... Por algo común que nosotros tenemos, ya que la mayoría de los médicos, de los miembros del colegio médico trabajan en nuestras instituciones, y como la población sabe, la, desde que se inició la ley 8701, que es la que indicaba o la que indica eh, que se debe hacer la indicación en salud, no se ha hecho en ningún momento y que eso anda en alrededor de un 95%. Ustedes ahí ambas palabras del doctor Senén Caba y el presidente de la Asociación de Clínicas Privadas y Hospitales. También advirtieron que ya tienen contemplado un pliego de demanda con actividades y luchas para que se mire, para que en pocas horas se inicie la paralización, precisamente ante este reclamo. Señores, venimos por aquí, por favor, mi equipo. Señores, vimos recientemente Reclamos a través de redes sociales que hacían grupos o sectores que tenían algún tipo de reclamos. Vimos en su momento cuando se contemplaba el tema como aquel de los paraguas amarillos que se tomó un día para que todos los carros salieran a la calle con las luces encendidas. Pero hemos visto otras protestas que se han llevado a cabo con otro tipo de demandas. Prepárense usted si tenían previsto algún tipo de intervención o tratamiento médico para mañana, ya usted sabe que no será posible. Pero no obstante eso, ya usted sabe que en los previos del Palacio Nacional no se va a poder circular en ese perímetro. No se va a poder transitar por esa zona. Y yo le pregunto a todos ustedes, ¿y no han cambiado estos métodos de luchas? Estos métodos de reclamo ya no han sido superados. Usted puede estar seguro y yo me atrevo a hacer, mire, a hacer tal vez no sé cómo llamarle, hacer un poquito extremo. Usted puede estar seguro que el doctor Zenén Cava solicita una reunión con el presidente de la República, Luis Abinader, para tratar esos temas y usted puede estar seguro que él se la va a conceder. Señores, recientemente vimos los profesores, la Asociación Dominicana de Maestros y Profesores, que se reunió con el presidente a puerta cerrada y el ministro de Educación de manera sorpresiva, ni siquiera la prensa nos enteramos, por reclamos que ellos tenían previsto. Entonces yo creo que estos métodos de lucha, estos pasos que ya han sido agotados, debemos de superarlos. Nuevamente, ante la situación o los reclamos justos que ustedes pudieran tener, termina la población siendo la más sacrificada. Qué lamentable que todavía no se entienda que hay una población que necesita salud y son ustedes los profesionales que están llamados a brindársela.